En el anterior video tutorial seguimos paso a paso todo el asistente para crear nuestra primera hoja de pictogramas con PictoSelector y configuramos el formato de nuestra primera hoja de pictogramas. Aparentemente, cuando llegamos al final del asistente y aceptamos la configuración, en la zona de trabajo no aparecen nuestras filas y columnas, pero están allí. Vamos a crear nuestra primera hoja de pictogramas titulada Rodea los animales que vuelan. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. Primero pulsamos en Mostrar pictogramas, para que nos aparezca la ventana emergente Lista de pictogramas, desde la que vamos a ir arrastrando los pictogramas a nuestra hoja. Podemos redimensionar la ventana de pictogramas para hacerla más pequeña y tener una mayor visibilidad en nuestra hoja de pictogramas. En el cuadro de búsqueda de la ventana, comenzamos a escribir el nombre de los pictogramas que vamos a utilizar. En primer lugar, buscamos Rodear. Para insertar pictogramas en la zona de trabajo, podemos utilizar dos acciones. La primera de ellas es hacer clic en el pictograma a insertar en la lista de pictogramas. Sin dejar de hacer clic con el botón izquierdo del ratón, lo arrastraremos a la zona de trabajo. En segundo lugar, podemos hacer doble clic sobre el pictograma a insertar, y este será insertado en el primer hueco que quede libre en la zona de trabajo. Cuando traslademos un pictograma desde la lista de pictogramas a la hoja, observaremos que en algunas ocasiones el pictograma aparece con varias palabras asociadas. Esto se debe a que PictoSelector traslada el pictograma con todas las excepciones que tiene asociadas en la base de datos de Razak. Para modificar el nombre del pictograma y algunas de las opciones asociadas, hacemos doble clic sobre él y aparece la ventana Pictograma. Ahora ya podemos cambiar el nombre de nuestro pictograma y donde pone Dibujar, rodear. Dejaremos únicamente Rodear. Podéis ver también que el autor nos facilita otras opciones que hemos desactivado en el asistente. El borde es una de estas opciones, que podemos volver a activar nuevamente desde esta ventana. Si lo activamos, este borde únicamente se aplicará a este pictograma. También podemos cambiar el formato gráfico del pictograma, haciendo clic en la pestaña antes de colorear. De esta forma, tenemos varias opciones que nos pueden resultar muy interesantes. Pictograma en negativo, pictograma en escala de grises, voltear, rotar el pictograma. Podréis ir haciendo pruebas para ver cómo cambia el aspecto del pictograma. También podemos utilizar la opción de colorear el pictorama, eligiendo entre una gama de colores de nuestro ordenador. Por último, podemos cambiar el fondo del pictorama. Para ello, seleccionamos el color deseado en la opción Fondo. En nuestro ejemplo no vamos a modificar ninguna de estas características para simplificar el proceso, pero vosotros podéis hacer todas las pruebas que deseéis. Ahora solo nos queda ir buscando y arrastrando los pictogramas que conformarán nuestra hoja de pictogramas. PictoSelector ordena los pictogramas de izquierda a derecha, siguiendo el orden de las filas y columnas que hemos establecido. Si en alguna ocasión queremos cambiar la posición del pictograma en la hoja, tenemos dos opciones. Arrastrar el pictograma con el ratón hasta la posición deseada y soltarlo, o bien, podemos seleccionarlo y utilizar las flechas direccionales para trasladarlo a la posición deseada. Si queremos eliminar alguno de los pictoramas de nuestra hoja, solo tenemos que situarnos encima y pulsar la tecla de suprimir. También podemos utilizar la opción de borrar pulsando con el botón derecho del ratón sobre el pictorama. Podemos eliminarlos de uno en uno o, si seleccionamos varios, podremos eliminarlos todos de una sola vez. La selección conjunta de varios pictogramas también nos permite modificar cualquiera de las opciones de forma conjunta, lo que puede ahorrarnos mucho trabajo. También podemos seleccionar uno o varios pictogramas para copiar y pegar en nuestra hoja si estamos trabajando, por ejemplo, una actividad de discriminación visual. Después de buscar, introducir y modificar los pictogramas, la hoja ha quedado así. Solo nos queda guardar nuestra hoja de pictogramas para que la próxima vez que abramos PictoSelector nos aparece entre las hojas que ya tenemos guardadas. Observaréis que en la ventana de hojas aparece nuestra nueva hoja con un asterisco al lado. Esto quiere decir que todavía no está almacenada en la aplicación. Una vez pulsamos el botón guardar, este asterisco desaparece. Ahora vamos a llevar a cabo varias opciones que nos proporciona la aplicación. Para ello, seleccionamos en el menú archivo la opción de imprimir. En esta pantalla de imprimir, previsualización, podemos, por una parte, guardar el archivo como pdf, guardarlo como archivo gráfico para insertarlo posteriormente en un documento o presentación de diapositivas, o pulsar en imprimir y imprimirlo directamente en nuestra impresora. Esta ventana también se puede utilizar para previsualizar el progreso de nuestra hoja de pictogramas. Si la utilizamos para ello, solo tendremos que volver a pulsar en el botón cerrar y volveremos a la edición de nuestra hoja de pictogramas. También podemos acceder a todas estas opciones de guardar el archivo PDF, guardar como archivo gráfico o imprimir desde las opciones del menú Archivo.